Digáis. Bueno, buenos días a todos y todas, los que estáis aquí presentes y los que estáis a través de las redes. Gracias por venir a esta rueda de prensa. Eh, venimos, como Zaragoza o de Común, otra vez a denunciar y a plantear una práctica que nos preocupa mucho, que tiene que ver con eh, muchas dudas y muchas sombras que se están produciendo en el modelo que tiene el Partido Popular en la ciudad de Zaragoza, en este caso en el ayuntamiento, en el tema de procesos selectivos. En este caso, en concreto, vamos a hablar otra vez de Zaragoza Vivienda. Recientemente, Carolina Andreu, la concejal responsable de la sociedad Zaragoza Vivienda, ha eh, firmado el nombramiento de don Jesús Nogueras Edo como nuevo director financiero y de sistemas tras la reciente jubilación del anterior director financiero. Un puesto que ha recaído nuevamente en una persona con la que anteriormente había trabajado el actual gerente de Zaragoza Vivienda, que todos conocéis como José María Ruiz de Temiño. Trabajó con él, puesto que había sido socio en la anterior empresa en la que compartían puesto de trabajo. Y ahora mi compañero Suso os va a detallar los detalles de este proceso. Sí, sí eso... Este proceso de selección para, una, para un puesto que, que me gustaría recordar que tiene una retribución anual de más de 66.000 euros, eh, tiene muchísimas solicitudes con lo que sucedió en el proceso de selección del actual director técnico de Zaragoza de Vivienda, Félix González de Grañeda, que fue seleccionado tras haber trabajado durante 14 años en dos empresas distintas con el actual director gerente… Eh, recordar también que el director gerente se autodesignó como presidente de la comisión de selección y además se reservó un porcentaje de puntuación en la valoración eh, de los candidatos. ¿no? Si bien en esta ocasión, tras las denuncias de Zaragoza en común, eh, el director gerente no ha estado en la comisión de selección, sí que nos consta que estuvo en la elaboración del examen, eh, precisamente la fase del proceso en la que el interesado consiguió mayor puntuación y que finalmente le valió para acceder a este puesto. Es, además, muy curioso que tres personas, eh, tres de las personas que actualmente forman eh, parte del equipo directivo de Zaragoza de Vivienda eh, hayan estado compartiendo un equipo de pádel. ¿Vale? Recordamos, tres de las siete personas que forman un equipo de pádel que participó en un conocido torneo empresarial de la ciudad están actualmente formando parte de la estructura directiva de Zaragoza de Vivienda, lo cual no deja de ser chocante. Eh, en un momento en el que en el, en el Gobierno de PP Ciudadanos ha destruido más de 170 empleos públicos, parecería que la única manera que existe para acceder a un puesto municipal eh, es um, compartir equipo de PADEL eh, con alguna de las personas del Gobierno, ¿no? o, de, o de relacionadas con el equipo de gobierno. Eh, la meritocracia, la igualdad, mérito y capacidad, parece ser que se basa mucho más en compartir equipo de padre o de con quién te sentaste en un momento determinado, en un pupitre de un colegio, que realmente con la capacidad personal o con las destrezas profesionales de cada una de las personas. Sí. Aunque no dudamos que el proceso de selección haya, haya podido realizarse formalmente, de manera correcta, sobre todo después de las denuncias que desde nuestra formación hemos llevado a cabo con relación a la libertad sindical, otros procesos de personal, también eh, denuncias de acoso laboral y que han llevado a la petición por parte de la oposición del actual gerente de Zaragoza Vivienda, de su cese, creemos que esta suma de casualidades y de situaciones, como comentaba mi compañero Suso, que dan más sombras que luces, nos llaman poderosamente la atención. Por lo tanto, interpelamos a la consejera eh, actualmente responsable de Zaragoza Vivienda, Carolina Andreu, así como a Natalia Chueca, futura candidata por el Partido Popular, para que tomen conciencia de esta situación y que realmente en nuestra labor de oposición propositiva planteamos que creemos que estos son procesos que no se pueden dar en una situación de transparencia ...y de respeto a la legalidad. Recordamos también que recientemente Zaragoza en Común... ...criticó un más que dudoso elaboración de pliegos... ...que tenían que ver con hechos que han hecho... ...que se pudiera beneficiar una empresa... ...con la cual también trabajó anteriormente... ...dicho gerente, José Ruiz de Temiño. Así que creemos que es muy importante esta labor... ...que estamos realizando como oposición... ...porque dicha crítica a esos pliegos llevó a que esos pliegos fueran retirados. Esperamos que ahora el equipo de gobierno tome nota de este proceso más que dudoso, en el que creemos que, efectivamente, pues bueno, podríamos decirlo de una manera más coloquial, se está tomando un poco el pelo a la ciudadanía. Y esto es lo que os queríamos plantear. Si tenéis alguna duda, estaremos ¿cree, encantadas. ¿creen, ¿Creen que es un caso de nepotismo? Según defiende, según la definición del diccionario de la Real Academia de la RAE, creo que dice algo parecido a que son beneficiar a personas que tienen trato personal o familiar o de amistad con, para entrar en un proceso o en una administración o facilitar ese acceso. Yo no soy quien para decirlo. Eh, creo que la definición de la RAE, cualquier persona que nos escuche la puede tener encima de la mesa, lo que sí que creemos… Es que son muchas sombras en los procesos actualmente de Zaragoza Vivienda. Volvemos a decir que es una sociedad, de, sociedad de, de capital público municipal que gestiona todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y la vivienda pública en la ciudad y que, como decía mi compañero, tres de los siete componentes de un equipo deportivo están actualmente siendo los responsables de dicha sociedad. ¿Quiénes son esos tres? Suso. Ah, eh, el actual gerente, José María Ruiz de Temiño, Temiño. el director técnico de Zaragoza de Vivienda, eh, que es eh, Félix González Grañeda y la persona que acaba de ser nombrada, que es Jesús Nogueras Edo, como director financiero y de sistemas. Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda, volvemos a plantear que es un proceso que crea más sombras y dudas que claridad y que en estos momentos, bueno, en cualquier circunstancia, pero en este momento que el Partido Popular está eh, amortizando plazas y se ha reducido los profesionales que actualmente desempeñan su labor en, en todos los ámbitos de la acción municipal, creemos que es muy importante que esto, este proceso sea claro, transparente y que no arroje ninguna duda. Gracias.